Hola compañeros y compañeras, la canción que he elegido es Abre las fronteras de un artista de Costa de Marfil que se llama Tikenya Fakoli. Esta canción tiene relación con el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos, que habla sobre el derecho de circular libremente y elegir tu residencia, y el derecho a salir de tu país y a regresar. Relacionando con la canción podemos extraer dos ideas fundamentales. La primera idea se ha tomado del párrafo que dice Somos millones lo que queremos como vosotros viajar, trabajar pero nosotros no os negamos el bizarro. Aquí el autor expone claramente la diferencia de derecho según tu lugar de nacimiento. La segunda idea se ha tomado del párrafo que dice Queremos tener la oportunidad de estudiar y realizar nuestro sueño, poder viajar, conocer lo que vosotros llamáis la libertad. Aquí el, el artista habla sobre el derecho de, la, de salir de tu país para tener mejores oportunidades educativas, laborales y por tanto mejor calidad de vida. Gracias.